Bueno, en realidad estamos haciendo muchísimas cosas, eh, creo que para poder decirlo resumido tenemos que resaltar dos frentes de acción. El primero, estamos desarrollando documentos en donde podamos sentar nuestra experiencia eh, en términos de las orientaciones para los diferentes momentos del ciclo educativo para poder ayudarle a colegios, universidades y también a quienes están ocupados de la primera infancia. Eh, poder orientarles y decir qué debemos hacer específicamente en la educación para sordos. También junto a esos documentos estamos desarrollando contenidos educativos accesibles para la población sorda. Esto lo hacemos a través de algún canal que ustedes han conocido en los últimos años que se llama el insora Educativo. Pero otro gran frente de acción, aparte de esos documentos y los contenidos educativos, eh, es la asesoría técnica. Estamos yendo a todas las entidades territoriales en diferentes momentos, 10 eh, de esas entidades territoriales las tenemos focalizadas porque allí en esos casos aparte de Secretarías de Educación vamos a colegios donde estamos implementando con ese compromiso de los rectores y los docentes la oferta bilingüe y bicultural. Sí, por supuesto, en realidad la educación inclusiva es un reto a nivel mundial, todos los países tienen esto en su agenda de política educativa en este momento, es una pregunta que no solo nos reta a nosotros en Colombia, sino que está retando a todos los ministerios de educación del mundo, incluso en el mundo más desarrollado, eh, y pues por supuesto aquí lo que tenemos que hacer es sostener las discusiones conceptuales para ponernos de acuerdo y después eh, seguir haciendo grandísimos esfuerzos, no solo de, de generar lineamientos e, e invertir grandes recursos, sino sobre todo de integrar eh, la política de educación inclusiva para que no quede aparte de la política de calidad. Lo más importante para que podamos implementar una oferta bilingüe y bicultural es que podamos tener docentes bilingües suficientemente formados para las especificidades de atención a la población sorda. Como en toda la política social y la política educativa ya no estamos eh, resolviendo los temas generales, sino resolviendo los temas específicos. Eso es lo más retador porque ya estamos hablando de algo que nos implica ir por fuera de las reglas o de lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, la oferta bilingüe y bicultural tiene una, una gran cantidad de retos, pero sobre todo docentes bilingües que conozcan la lengua de señas, pero también la cultura sorda.